Ok, está bien, señores y señoras tengo, tengan muy buenos días, mi nombre es Juan García Hernández yo vivo en una comunidad Amador Hernández, nuestro trabajo es sembrar maíz y frijol, no, no queremos el proyecto Red Plus y jamás lo no vamos a permitir, lo vamos a rechazar completamente. Pero el gobierno ya lo está haciendo. No lo preguntó si estamos de acuerdo o no. Pero el gobierno, bien sabemos que en nuestra tierra nos quieren desalojar. Esa es la idea que tiene para poder vender el carbono de los árboles a California. Para que sus industrias de allá puedan contaminar más. Esa es la idea que tiene el gobierno pero nosotros ni jamás nos vamos a dejar